ha ido la guerra, en el año más o menos 43, nosotros estábamos en Varsovia. Sí. Y, bueno, ahí había algunos episodios, ¿viste? nosotros andábamos por la calle con cuidado y todo. Una vez, lo que sí es nos agarraron en una redada. La redada, en Puebla, Cosa llama Panca, los alemanes cerraban la calle. Sí. Lo bloqueaban los portones y toda la gente que estaba en ese momento, que agarraron una calle muy concurrida, la revisasían hacían pasar por el puesto de control y de ahí o lo dejaban ir o viste, lo mandaban a trabajo forzado o sea, qué sé yo a, a el, a lo que sea, ¿no? El entonces nosotros, los soldados nos iban empujando hacia el lugar donde estaba el oficial de la gesta. Ah, entonces te acordás Eso sí, en ah, Varsovia ah, En Varsovia En Varsovia este, Llegamos frente al oficial de la Gestapo. Mm. El oficial de la Gestapo le dice a mi mamá, el chico, eso? allá, ¿Eh? vos ahí. Mi mamá dice no, sí, es él mi hijo, carácter, él, ¿no? sí. yeah. es mi hijo y él viene conmigo. Entonces otra vez le gritó y le agarró el bastón y le pegó a mi mamá en la cabeza. Entonces yo salte y le pegué al de la Gestapo. mira chico. Eras sí. un nenito y le pegaste a la policía sí. tenía un arma, lo no mataba ¿Te acordás la lista de Schindler? ¿La habrás visto? Yo, era, ojo, hoy sí ¿Y cómo no los mataron? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que Cuando yo salté y le pegué al tipo de la Gestapo Sentí que de atrás Alguien me agarraba tipo grandote Y me tiró al suelo Y me dice, escapate entre la pierna de la gente Y usted señora también En polaco Sí. Y pasaron frente al alemán. Y en ese momento el alemán dijo: Abran, déjenos salir. Y entonces la deducción, ¿cuál es? Que los tipos que estaban atrás nuestros eran de la resistencia. Ah, y que el alemán ay. se dio cuenta que el primero que iba a morir era él. Claro. Si hacía más lío con ustedes. Con todos. No éramos nosotros. Bueno, todos salimos disparando para claro. cualquier que... cual, poema. Ese no, él. Claro, ¿Y ahí no, no. siguieron en Varsovia? Sí, sí, sí, seguimos en Varsovia. Lógicamente había que tener visto cuidado de, de no ir a una casa muy concurrida, porque en la realidad se hacían casas concurridas. ¿no?